Bueno, no, no conozco otra palabra que no sea esfuerzo, eh, esa frase de no lo puedes hacer eh, me ha pasado a mí y sigue pasando todavía a muchos de los chavales con los que estoy, cosa que no comparto. Somos, todos somos magdalenas que estamos en un mismo molde y solo lo valen las que se quedan y las que salen del molde porque se han sobrado, porque no se han hecho bien y tal, se desechan. ...creo que tiene que ser una sociedad para todos y, y ponerle medios... ...para que todo el mundo tenga su oportunidad y su desarrollo personal. Pues sí, sí, yo jugaba, tenía mucha afición para jugar... ...y jugaba, lo que pasa es que con el tema del cáncer... ...pues tuve que hacer un parón porque el tratamiento es muy duro y muy exigente... ...y en cuanto me dieron el visto bueno los oncólogos... ...pues volví otra vez a reintentarlo. Para mí una terapia buenísima... Porque todos mis malas, malos rollos los, los desfogo en el tenis. Y aparte es, es una cosa saludable. ¿no? Decidí empezar a jugar a tenis cuando mis hijos empezaron al colegio, o sea, hace pues, cuarenta y pico años. Me, me ha llenado muchísimo porque toda la vida he estado entretenida y pensando pues, en, en jugar más y en hacer más amistades y en poder competir un poco. La piscina para mí es como un espejo, ¿no? Entonces con mi característica concreta, que es la parálisis cerebral y, y mi vivencia con ella, con ella pues, pues ir superando pues, pues esas dificultades que, con las que me encuentro día a día, que, que las hay y de alguna manera sobrellevarlas y que me afecten lo menos posible. Y ya casi no tanto de cara a mí, sino de cara a cómo me ven los demás, ¿no?